Bueno, hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, bueno, seguimos en las clases teóricas con las casas. En esta clase nos toca la, las casas 4 y 10. O sea, sería esta casa y esta casa. Ya explicamos que eh, las casas son el lugar en el que actuamos de una determinada manera según las energías del signo y de los planetas. Creo que esa es la explicación más simple de dar de lo que representan las casas en astrología. Bien, eh, como siempre les voy a recordar antes de seguir adelante con el video, de que se suscriban si les gusta, que le den click a la campanita eh, el, y le pongan eh, a todos para que les avise cada vez que subo un nuevo video. A mí me ayudan un montón, si le dan like al video me ayudan más y si me dejan un comentario todavía me ayudan más. Eh, y a ustedes les sale absolutamente gratis así que, delen, háganme ese favor eh, así hacemos crecer el canal eh, también les recuerdo que todas las clases teóricas una vez que las subo se estrenan se estrenan los martes y los jueves a las 22 horas una vez que las subo las eh, las clases teóricas yo me hago un machete se llama en argentina no sé cómo le llamarán en otro lado una ayuda a memoria eh, y yo ese mismo machete yo se los dejo abajo en la cajita de descripción pero lo subo recién después del estreno del video para qué para que vean el video el machete yo se los dejo para qué para que después de ver el video, ustedes puedan eh, tenerlo como material de consulta. O sea, si se olvidaron, si eh, les pasó algo, si les hizo un blanco en el cerebro y no se acuerdan de qué se trata tal o cual eh, casa o planeta o lo que sea, puedan buscar directamente en el video. Para eso los títulos son exactos y... Eh, y puedan buscar en la descripción sin tener que ver todo el video de nuevo. Igualmente siempre si lo ven es mejor porque siempre algún dato extra sale. ¿sí? En la descripción me permiten únicamente subir 5000 caracteres, así que es muy acotado. Bueno, vamos a empezar con la clase de una vez. Eh, ¿Qué pasa si sí, en la carta natal que ustedes están estudiando? Yo acá me van a ver hacer algo porque me olvidé de sacar al Quirón. <risa> Ahí estamos. Eh, tengo la carta limpia, los signos de Aries a Pisces, por supuesto. Este es el planeta Tierra, como siempre les digo. Esto es el cielo más próximo a nosotros. Eh, aquí sería donde están los planetas y detrás de los planetas lo, lo que vemos es las 12 constelaciones del zodíaco por donde vemos pasar a esos planetas. Hay muchísimas más eh, constelaciones, no son 12 únicamente en el universo, <coughs> pero nosotros tomamos 12 porque es por donde vemos pasar ¿sí? a diario. ...esos planetas, los planetas que se van moviendo por esas 12 constelaciones. Bueno, vamos con el signo de Aries. Si esta casa 4 que tenemos acá estuviera en el signo de Aries... ...representa una persona que en el seno del hogar imperan la actividad, el dinamismo, la independencia los disgustos y las situaciones violentas. Los cambios de residencia son inesperados y se producen por peleas o situaciones tensas. En cambio, si esta casa 4 estuviera acá en el signo de Tauro, ¿sí? eh, sentiría el deseo de echar raíces y definirse en el aspecto familiar. Tienden a permanecer durante largo tiempo en un mismo sitio. Disposición para efectuar tareas productivas donde viven. Por ejemplo, tener una pequeña quintita ecológica. Eh, <coughs> Géminis. Si esta casa 4 estuviera en Géminis, el hogar donde la comunicación y el diálogo son lo más importante. La familia o el sitio de vivienda contienen el aliciente desde el punto de vista del desarrollo intelectual. <coughs> si esta casa estaría como está, eh, estuviera, perdón, como está en casa 4, cáncer, la casa 4 en cáncer, eh, la persona... Tiene un hogar en donde los sentimientos, los, los niños, la alimentación son el aspecto relevante. Fluctuaciones familiares. Favorece vivir en donde haya niños. Si la casa 4 estuviera en el signo de Leo, familia que trabajará por alcanzar una situación preeminente en la que el lujo y las condiciones se presenten prestigio, honores y realce personal en la última etapa de la vida. Si esta casa 4 estuviera aquí en Virgo, en el hogar impera la crítica, el análisis, la exigencia, así como el perfeccionismo, cambios de residencia por problemas de afectividad y por fuertes críticas. Si esta casa 4 estuviera en Libra, se trata de una persona con relaciones familiares que se manifiestan en un ambiente de tranquilidad y paz. Los cambios familiares son producidos por buscar un mayor sosiego o por problemas legales y afectivos. Si esta casa 4 estuviera en Escorpio, Familia supeditada a cambios y transformaciones originados por resentimientos. Alejamiento del hogar. Propensión a vivir en sitios donde se cultiven los conocimientos espirituales. Acá hago una salvedad. Personas nacidas con casa 4 en escorpio tienen que tener mucho cuidado dónde se meten eh, en cuestiones espirituales o filosóficas que no sean sectas porque tienden estas personas a entregarse por completo a esos grupos espirituales entonces tienen que tener mucho cuidado en eso no quiere decir que a todos los que tengan casa 4 en escorpio les vaya a pasar pero hay que cuando uno hace una carta natal, si se encuentra con que la persona tiene la casa 4 en escorpio, hay que advertírselo. ¿Para qué? Para que tenga especial cuidado. Casa 4 en Sagitario. Si estuviera acá en Sagitario, como es mi caso, por ejemplo, alegría, jovialidad y dinamismo en el sitio donde vive. Tienden a cambiar muchas veces de residencia. Yo no saben las veces que me mudé. Facilidad para obtener propiedades. Vida en el exterior. La familia es la motivadora de sus alegrías. Si la casa 4, en cambio, estuviera en Capricornio, símbolo de hogares tradicionalistas en los que el deber y el trabajo se conjugan con la constancia, la responsabilidad y la disciplina. Si la casa 4 estuviera en acuario, la independencia y la necesidad de libertad impiden la estabilidad hogareña, que genera transformaciones y cambios repentinos que dificultan la estabilidad familiar. Vida en comunidad. Y por último, si la casa 4 estuviera en Pisces, hogar en el que se cultivan conocimientos espirituales o religiosos. Sensibilidad extrema y susceptibilidad que plantea conflictos con respecto a la vivienda o a las relaciones familiares. La música o la oración es un punto de apoyo en esta etapa. Muchos cambios de vivienda. Bien. Hemos dado toda una vuelta al Zodíaco con la casa 4. Ahora vamos con la casa 10. ¿Se acuerdan que la casa 10... O sea, la casa 4 era... No sé si se acuerdan de las generalidades, pero era el hogar. ¿Sí? O sea, la podemos definir con esa palabra clave. El hogar. La casa 10, la casa opuesta a la 4... Es todo lo que está fuera del hogar. Profesión, brillo, destino. Es una casa muy especial la casa 10. Por eso hay que tener especial cuenta con la casa 10. Al igual que con la casa 1, por ejemplo, que es el yo soy. La casa 10 es, de alguna manera, lo que tenemos signado. Es el medio cielo. Es el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 Búsqueda de independencia profesional. En cambio, si la casa 10 estuviera en Tauro, perseverancia y estabilidad en su profesión, son esas personas que eh, empiezan a trabajar en un lugar y se terminan jubilando en ese lugar. Los logros profesionales son muy estables y existe una marcada inclinación por las actividades como el teatro, la banca, la agricultura... Si, en cambio, la casa 10 estuviera en Géminis, posición de los intelectuales es esta, relacionada con papeles, comunicados, escritos o actividades en las que impere la palabra escrita o hablada. ¿sí? Bien. Si la casa 10 estuviera en Cáncer, Profesión al servicio del público, de la gente, del bien común, actividades relacionadas con la fabricación o distribución de alimentos, facilita el trabajo con niños. Como habrán visto, casi todas las casas que caen en cáncer, por ejemplo, tienen que ver con la fabricación de alimentos o de niños, porque cáncer en general en el zodíaco representa... Eh, lo materno, la parte maternal, la parte nutriente ¿sí? la nutrición si la casa 10 estuviera en Leo adecuada proyección social con muy buenas perspectivas reconocimiento público capacidad administrativa y organizativa en el campo profesional se inclinan por la administración o por los cargos públicos más por los cargos públicos que por la administración, ¿sí? porque necesitan brillar. Si estuviera esa casa 10 en Virgo, se proyectan socialmente por medio de sus conocimientos técnicos o científicos, en los cuales la observación, la minuciosidad, la lógica, la razón y el detalle predominan. Éxito como laboratorio. Turistas, contadores, matemáticos, profesores, almacenistas o químicos. Si la Casa 10 estuviera en Libra, la justicia, el arte, la moda y la belleza son medios por los cuales pueden proyectarse públicamente. Se inclinan por las profesiones como la arquitectura, el arte o labores de reparación o acomodo. Por destino, lucha por la paz y la armonía. Si la Casa 10 estuviera en Escorpio, en cuanto a su actividad profesional, vemos a los religiosos, espiritualistas, guerrilleros, terroristas, así como a los médicos, psiquiatras, investigadores y a los trabajadores del petróleo. Acuérdense que Escorpio representa todos los. Cambios bruscos, por eso también a los guerrilleros, a los terroristas, a los revolucionarios, ¿sí? eh, Y también representan los misterios, por eso los psiquiatras, ¿sí? Si la Casa 10 estuviera en Sagitario, facilidad para influir sobre la gente y motivarla mediante sus ideas y expresiones. Pueden ser deportistas, viajeros, aviadores, negociantes, diplomáticos o dignatarios. Si la casa 10 estuviera en Capricornio, el sentido de su vida es la disciplina, la prevención y la planeación, profesión que requiere diplomacia. Si la casa 10 estuviera en Acuario, proyección pública que se define mediante la actividad intelectual, excelentes comunicadores, innovadores o inventores. En profesiones aeronáutica, computación, electricidad, ballet, teatro, comunicación social, son excelentes. Y si la casa 10 estuviera en piscis, dudas y dificultades de definición profesional. Aquí vemos a médiums, enfermeras, psicólogos y en general actividades que propician un mejoramiento del ser humano. Su profesión les permite relacionarse con quienes sufren. Bueno, con esto hemos eh, hecho la clase teórica de hoy. Eh, en la próxima clase eh, vienen las casas 5 y 11. O sea, esta casa y esta casa. Gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias por acompañarme, eh, gracias por haberse suscrito, por haberle dado clic a la campanita, por haberle dado like al video, por haberme dejado un comentario. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Chao, hasta la próxima.